Hola gente y bienvenidos a un nuevo tutorial de programación, en el capítulo de hoy vamos a agregar un candado a nuestra base de datos Firestore para evitar que usuarios maliciosos puedan hacerle daño a nuestra base de datos. Si te gusta aprender a través de tutoriales y ejemplos de aplicaciones reales, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Y también si querés apoyar al canal, puedes hacerlo a través de mi Patreon como lo hacen todos estos usuarios. Ahora sí, ¡vamos al video! Para completar el ciclo de nuestra aplicación, lo único que nos estaría faltando es la capacidad de loguearnos con nuestra cuenta, ya que hasta ahora logramos hacer que el usuario pueda unirse a una fiesta mediante la pantalla donde elegimos el código de la fiesta y vamos enviando nuestra notificación, eso nos muestra el mapa la otra pantalla que habíamos hecho es esta que estamos viendo ahora que es la que nos permite elegir la ubicación a donde queremos que sea la fiesta para poder compartirla con los demás pero antes de hacer cualquiera de estas dos acciones lo que necesitamos es poder pedirle al usuario sus credenciales para poder asegurar sus datos lo que queremos hacer es usar Firebase Out para loguearnos con Google y utilizar ese usuario de Firebase Out para asegurarnos que el usuario sea el único capaz de modificar su ubicación para que ningún otro usuario pueda hacerlo como está hecha ahora la base de datos cualquier usuario podría modificar la ubicación de cualquier otro lo cual no es bueno porque queremos proteger los datos contra escritura para que cada uno solo pueda actualizar sus datos eso es muy importante esta aplicación ya la teníamos en Firebase Acá tengo el proyecto See You Here Andando. Si vamos a las bases de datos, vemos que teníamos una colección de parties. Teníamos varias parties creadas. Estas parties por ahora no se borran. Pero ya lo vamos a hacer un poco más adelante. Así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse el video de Cloud Functions. Que va a ser el video donde vamos a automatizar para que estas parties se borren cuando no haya gente asistiendo a ellas. En la parte de autenticación. Vamos a ir a configurar mod, método de inicio de sesión. Vamos a seleccionar Google. Vamos a habilitar el servicio y vamos a cambiar el nombre a un nombre un poco más amigable y darle un correo para la parte de soporte. El resto son opcionales. Le damos guardar. Ya podemos comenzar a utilizar Firebase Authentication. Si buscamos el plugin de Firebase Authentication, acá tenemos la versión actual. Recuerden que yo uso en este video la versión actual, si el video lo están viendo más adelante asegúrense de usar siempre la última. Lo agregamos a nuestro pubspec.yaml y corremos el packages.get, a partir de ahora podemos empezar a utilizarlo, revisen por las dudas que hayan hecho todos los pasos, en teoría como estamos usando Firestore, los pasos para la integración con Android ya lo tendríamos que tener hecho, por lo tanto lo único que nos falta ahora es utilizar el plugin, para usar Google también vamos a necesitar el, el plugin de, de Google Sign-in que es este que está en pantalla y la versión en este momento es la 443 también lo agregamos a nuestro yaml y le damos al package. vamos a decir que nuestra aplicación va a empezar en una login screen y vamos a poner esta login screen va a ser un stateful widget porque va a manejar algunos estados idealmente toda esta lógica la podríamos mover a utilizar algún manejador de estado como Redux, mavex o block si queremos, eso queda a entera preferencia de cada uno, yo acá lo quiero hacer quick and dirty así que no me importa mucho el tener un state management, eso queda, queda para limpiar en un capítulo futuro. Ahora simplemente empezamos a copiar del ejemplo, vamos a hacer la inicialización de las variables que necesita para loguearse este, este plugin. Importamos las dependencias. Vamos a crear un método handleSignIn y por último este es el método que tenemos que llamar para hacer el SignIn con Google. Antes de utilizar este que va a ser el callback vamos a ponerlo en una función que llame do login que es la que vamos a llamar desde algún botón. Vamos a hacer una interfaz muy simple. Vamos a poner una columna en esta columna Simplemente vamos a poner un raise button con el texto sign in with Google. Y cuando alguien presiona este botón, vamos a llamar al método do login. Si le lo ejecutamos tal cual está, ahí vemos que tenemos el botón de sign in with Google. Para que esto quede un poco mejor, vamos a ponerlo en un scaffold para que tenga un estilo un poco más inicializado y en el futuro poder hacer otras cosas y a esta columna, vamos al botón, vamos a centrarlo dentro de la columna, mm, al revés. Perdón, no quiero una columna, vamos a remover la columna, quiero un botón centrado. Ahora sí, como actualizamos dependencias, vamos a reiniciar la aplicación, ya que tenemos que instalar las dependencias nativas también, que se agregaron, que sería la de Firebase Out. Ahora sí, vamos a ver, Sign in with Google, nos ofrece el cuadro de elegir nuestra cuenta, lo elegimos y si todo sale bien, Acá me dice que hice el sign-in con Ricardo Markiewicz y este es mi Firebase user y si vamos a la consola de Firebase y recargamos la lista de usuarios acá pueden ver que yo ya estoy registrado y este es el ID de mi usuario con esto ya tengo el login podríamos guardar este usuario en esta vista y decir que cuando se termine de loggear el current user es igual al user vía un set state entonces la idea es que cuando termino de loguearme seteo el current user igual a este user entonces ahora puedo preguntar que si mi current user es igual a null muestro el botón centrado y en caso contrario en caso contrario vamos a usar una columna que tenga dos botones en este caso uno que tenga el texto que sea Ir a una fiesta y el otro que tenga un botón que se llame crear fiesta. Vamos de nuevo al Signing with Google. No me pregunta absolutamente nada porque ya está logueado. Entonces todo el flow es automático. Si sí, me termina llamando este set state, Por lo tanto me termina redibujando la pantalla. Vamos a decirle que el tamaño en vertical sea lo mínimo indispensable. Y vamos a centrar también esta columna en la pantalla ahora en el caso de ir una fiesta queremos abrir una nueva ruta eso sería queremos abrir el join screen, que es este por lo tanto vamos a venir a nuestro join screen. vamos a agregarle un método que se llame root y esto vamos a decirle que devuelva un material root un material page root que construya nuestro widget esto lo hacemos para poder venir acá en el onPress y simplemente llamar a Navigator of Context. Push, y acá tenemos que pushar una ruta. Y simplemente hacemos Join Screen. y de esa forma tenemos encapsulados el Join como ya lo habíamos hecho con el Map anteriormente. En el caso de apretar el botón de crear fiesta, vamos a hacer lo mismo, pero en este caso queremos hacer un Create Parte Screen. Obviamente, este root no existe, pero. Podemos copiar el anterior y pegarlo muy fácilmente. Solamente tenemos que cambiar cuál es el widget que construimos para esa ruta. Ahora sí, podemos volver a reiniciar la aplicación. Hacemos el Signing with Google de vuelta. Si aprieto ir a una fiesta, me aparece la pantalla que habíamos hecho inicialmente. En los primeros capítulos, donde puedo poner el número de party y puedo ir a la fiesta. Y si pongo crear fiesta, me aparece la pantalla con la que empezamos hoy. Que puedo introducir una dirección e ir a esa fiesta. Hasta ahí estamos bien, el problema es que cuando nos vamos a estas pantallas estamos perdiendo cuál es nuestro user, porque el user lo tenemos solamente en la pantalla de login. Entonces lo que vamos a tener que hacer acá es decirle cuál es el user ID. Lo único que nos interesa es el user ID porque es lo que vamos a usar para identificar a este usuario. No necesitamos nada más y ese user ID se lo podemos pasar después a nuestro widget. Entonces acá podríamos decir que teníamos... Un string que es el user ID y crear un constructor para el user ID dentro de nuestra join screen. De la misma manera me voy a copiar el constructor y le voy a cambiar de nombre. En el party también vamos a agregar un user ID y se lo vamos a pasar cuando creamos la ruta. Ahora cuando vamos a abrir cada una de estas ventanas podemos agarrar el current user y pasarle el UID a cada una de esas pantallas. Sí, de esta forma nos podemos llevar el ID del usuario a las distintas ventanas. Eso significa que si recuerdan de los primeros capítulos, cuando creamos un party y queremos crear el ID de ese party, estábamos creando un UID de manera random. Ahora directamente podemos usar el user ID que nos pasaron por parámetro. Es decir, vamos a usar el, el ID de Firebase Out. Para este usuario en particular y eso es lo que vamos a usar para identificar a este usuario de manera única y después crear el party number chiquitito y eso es lo mismo que le vamos a pasar al mapa para cuando dibuje en pantalla sepa cuál es el ID del usuario que está logueado. Asimismo en el join screen cuando presionamos el botón de join acuérdense que también hacíamos lo mismo en el al mapa le decíamos que el usuario logueado tenía un ID random, ese ID random no va a ser más random y va a ser el ID del user que está logueado, es decir, ahora sí, cada vez que entro o salgo de una fiesta voy a ser siempre el mismo usuario y eso no va a cambiar. Vamos a reiniciar esta aplicación y vamos a ver si realmente todo esto está funcionando. Vamos a ir a nuestra base de datos Firebase para ir viendo lo que va sucediendo, mientras eso carga vamos a hacer el login with Google y vamos a empezar. Vamos a acomodar un poquito esta ventana para que se vea mejor. Vamos a empezar yendo a una fiesta. Si, si vemos la fiesta 12345, tiene esas dos personas que esos ID eran manuales que yo había creado. Si sí, yo digo que voy a ir a la 12345 y le doy go, cuando empiece a actualizar mi posición de GPS, vean que acá apareció un documento con mi ID de usuario, que es el que yo estoy escribiendo y el nombre. El nombre lo podríamos extraer de la cuenta de Google también, sería bueno ya que estamos y lo podemos pasar así como pasamos el ID para que se mande en esta pantalla, sería, sería lo mismo. Cuando me voy, mi usuario debería eliminarse y hasta ahí anda todo perfecto. El problema es que si ahora vamos a ver las reglas de escritura para estos documentos, vemos que cualquiera puede leer y escribir en cualquier parte de la base de datos y eso no está bueno. Lo que vamos a hacer es primero vamos a decirle a la base de datos que la gente puede escribir si está logueada y de esa manera ya no tenemos más el soporte de usuarios anónimos y protegemos un poco nuestros datos, es decir, nadie que haya pasado por el login se va a poder leer las ubicaciones de las personas. Lo otro que queremos hacer es que en la colección People para un cierto ID solamente pueda escribir la persona que corresponde a ese ID y para eso tenemos que chequear si el usuario logueado tiene el mismo ID que la clave del documento que estamos queriendo escribir, Como sería eso? Lo que queremos hacer es hacer un match para el documento parties barra un party number cualquiera ahí queremos ver el la colección people y acá queremos ver el documento específico del user ID y para esto queremos setear algunas reglas. Primero queremos decir quién puede leer este documento y nuevamente esto lo debería poder leer cualquier persona ya que yo quiero que todos puedan leer la, la ubicación de todos. Eso sería nuestro primer objetivo. Lo otro que yo quiero hacer es decir quién puede escribir y acá lo que yo quiero preguntar es que el id quiero que sea exactamente igual a mi user id publicamos esto volvemos a la parte de datos vamos a people y vamos a ver qué pasa si yo ingreso ahora de nuevo sigue apareciendo mi documento y sigo teniendo los datos y cuando me voy el documento se borra bien lo que en realidad tenemos que decirle es que el write sea falso por defecto a ver ahí le vamos a decir que para la, el caso específico del user no puedan escribir, no puede escribir nadie y solamente puedas escribir en el user donde no sea tu ID. Perdón, quiero escribir solamente en el user que sea mi ID para, para que quede bien. Eh, acá falta un if. Eh, pueden tardar un minuto en propagarse, eso es importante. como venía a la zona de pruebas y tratar de hacer un create. Acá podemos hacer un parties barra 134 barra por barra que el id es 1111 vamos a decirle que vamos a estar autenticados y que el UID de Firebase es 1111 cuando quiero ejecutar esto me está diciendo que esta regla me va a dejar pasar y esta regla me deniega el acceso pero como esta me deja pasar la simulación de escritura está permitida es decir, lo podría escribir en cambio si yo soy el UID 1112 no puedo escribir porque no hay ninguna regla que me lo permita. ¿sí? Entonces, con esta herramienta de zona de pruebas de reglas, puedo hacer ciertas pruebas. Vamos a suponer que el documento ya existía y lo que quiero hacer es actualizar los datos. Nuevamente, si yo quiero ejecutar, eh, actualizar los datos del usuario 1111 y voy a utilizar, y estoy logado como el 1112. Esto no me permite escribir el documento, por lo tanto, no puedo modificar los datos de otro usuario si yo me logueo con el usuario con el cual quiero modificar el documento ahí nuevamente puedo escribir y ahí me puedo asegurar de que mis reglas estén bien obviamente esta herramienta sirve cuando tenemos pocas rutas si no tenemos que venir acá a develop and test y tenemos, este, tenemos herramientas en la consola que nos permiten testear esto de manera más eficiente ahí ya quedó asegurado si yo voy a iniciar aparezco y mi usuario sigue apareciendo de manera segura. Asimismo, si quiero crear una fiesta, al elegir la ubicación donde quiero ir, si le doy crear party, acá nos, está, nos estaba faltando el spinner para asegurarnos de, de lo que pasa ahí, me está tirando un error porque me está diciendo que no tengo permisos para escribir. Eso es porque si vemos nuestras reglas, nadie puede escribir parties. Para eso deberíamos venir a nuestra parte de reglas y decir que el usuario, que cualquier usuario que no esté logueado puede leer y escribir eh, objetos en la colección de parties. De esta manera solo en esos dos lugares podemos escribir, o creamos una party o generamos un people con nuestro ID únicamente. Ahora sí, si tratamos de hacer este envío nuevamente, vean que ahí me apareció la party 7 tnr07 y obviamente se puede escribir con mi ID de usuario en la colección de People y de esa manera tenemos nuestra aplicación mucho más segura para lo que es el manejo de los datos cosas que se podrían mejorar acá es que antes de escribir en un party ver si no hay si este usuario no está en otro party por ejemplo podríamos chequearlo ver que el mismo ID no esté más de una vez para que no cree parties y se cuelgue la aplicación o cosas raras. Así que gente, como ya lo ven, escribir una aplicación que tenga Firebase Authentication y utilizar esa autenticación para controlar los permisos de nuestra base de datos no es una tarea imposible, lleva un poco de tiempo acostumbrarse y escribir las reglas y sobre todo pensarlas con cuidado, pero con las herramientas de testeo se hace un poco más amena. Eso va a ser todo por hoy, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse el próximo video de la serie. Adicionalmente si quieren apoyar el canal pueden hacerlo a través de mi Patreon o estar atento en mi Twitch que les dejo el link en de la descripción para cuando haga algunos vivos con temas un poco más relajados para seguir aprendiendo. Así que sin nada más que agregar, los saludos hasta la semana que viene.